Pero... Señores, y continuando con más información, la pareja más querida ahora del entretenimiento son Camilo y Evaluna Montaner, quienes anuncian que serán papás a través de un videoclip de una canción que ambos hicieron. El nuevo sencillo titulado Índigo, autoría de los cantantes Camilo Echeverri y Evaluna Montaner, se convirtió en el anuncio de que serán padres. En el videoclip en el que aparecen los artistas cantando y bailando, el ritmo de la canción que inicia Porque llegó a mi vida, el amor de mi vida, fue perceptible. Como al final del video, se presentaron las reacciones de los familiares y amigos de la pareja ante la prueba de embarazo positiva. En la última publicación de la plataforma de Instagram, Echeverri indicó Indigo ya salió, vayan a ver el disco. Grábense cuando lo vean por primera vez y suban a sus reacciones a Reels y TikTok. La relación de Camilo y Evaluna siempre ha sido admirada por millones de personas y también ha dado mucho de qué hablar. Entre los dos acumulan 40 millones de seguidores en Instagram, donde han compartido muchos momentos que han vivido juntos y también pues los fanáticos se le han quejado, se le han indignado. Que ellos son muy intensos y que esto y que lo otro, pero si ellos son tal cual, el uno por el otro, si hay que dejarlos. Si se dejarlo. quieren así, hay que dejarlo. No, <risa> cabe destacar que ya ese videoclip donde ellos anuncian que van a ser papás, tiene 9.4 millones de views y un millón de likes. Oye, ya tú sabes si están pegados Y eso ellos. fue hoy. No ayer ayer ayer, el, ayer, el, ayer justo después del, del programa salió esta noticia y, y mira por dónde va ese vocito de él que no me gusta <risa> sí está raro ese bocito, pero está enamorado eh claro sí ambos y tú estás enamorado así y Eva Luna y Luna de él y se diga y no, Eva recuerden que es la no hija que de que Ricardo una, Montaner en, en, en la claro. experiencia sí Sí, pero recuerden, tú, recuerden que he enamorado pues. han pasado algunas ilusiones. Ilusiones. Oh, oye, esto era un tipo, un tipo, oye, este tipo ilusión, de pina. No. A ti hay que profundizarte más. Sí, sí, no te Pero no quedado sí, sí, sí, claro. Pero además, ahora más estado y tú en contra en mía. Mucha, hemos, hemos sentido muchas decepciones. En contra Nosotros somos de ¿Qué me traíste, mi hijo? Ni, eh. ni porque fuiste a viajar, traí nada. No, no, Flaco. Eso no se puede así. A tú te le pasaste adelante a Víctor. Entonces, son hermanos ustedes. Pues tú fuiste a Nueva York y no le traes nada a nadie. Y Víctor va a Nueva York y no le nada a nadie tampoco. ¿Y cómo es lo de ustedes, señores? Ay, ay, ay. <risa> No, por eso no es nada. Usted puede durar un día y traer una canquilla y que va a la capital, que es lo que trae, canquilla. Es verdad. Y usted ¿Y fue a Nueva York, usted puede traer un suerte lo dicen, Love New York, a, pe a peso. De esos suéteres, claro. No. Entonces, usted lo ve en la calle y quiere uno que lo chance. a la tú no le mandaste los SAI? No, no increíble. Ese y el otro son dos iguales. No, igualitos. y que quiere, puede, y quiere tirar mi manito, claro, dime Señores. Tú, ¿tú?